¿Quién le dio drogas? Duro revés para Jorge y More Real tras la traición. Probablemente, Jorge Rial jamás imaginó que su propia hija lo traicionaría de la manera en la que lo hizo en las últimas horas en las redes y en los medios. Es que Moriria la arremetió contra su padre con un feroz ataque que incluyó a las parejas del conductor de intrusos. En las redes sociales explotaron por el escándalo. En Twitter, ella se convirtió en TTI y hasta memes para él.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 Dice un pasaje de las publicaciones de Morena sobre su familia. Empezó la guerra. No hay mucho más para decir. Ya me cansé de ser la nena que tapa todo. Estoy grande y tengo derecho a decir lo que pienso Eti, las cosas que sé. Estoy bien y muy enojada, pero no voy a decir más nada, agregó en diálogo con la revista Cara. Mientras que Jorge Rial, en cambio, se mantuvo en silencio en las redes y en intrusos. ¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Le preguntó al periodista de TNSO que lo consultó. Corre por cuenta de ella.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 Como era de esperarse, el nombre de More Real se convirtió en uno de los trending topics del día y, en líneas generales, destrozaron a la joven. Y también a su padre. De hecho, Muchos parecen disfrutar el escándalo público que enfrenta el conductor de intrusos por el berrinche de su hija. ¿En intrusos no se enteraron de lo cupo este More real? Preguntó, irónica, una usuaria por el silencio de real en el programa. Dice More real que el nefasto Jorge Rial es un gatero, se burló otro con un meme. Quien le dio drogas a More Real, deslizó otro.